Tenemos... ¿Cómo estás Diego? Buen día y Hola, bienvenido sí. ahora Diego. sí al piso. Ahora sí, sí, a ver si y a una un normalidad. día volvió y volvió acompañado. Claro, eh, con claro, su claro. pizarra. ahí para Necesitamos una pizarra para explicar las la, la, la normas y todas las reglamentaciones. Está complicado eso, ¿no? entonces eso, no? Sí, sí, está complicado. Pero además de paso sacamos algunas inquietudes que se tienen o mal, malas comunicaciones que se dan uh -huh. respecto al, del dólar y las medidas. Así que, este, bueno, básicamente... Nuevas medidas, hay un tema sí. de siempre de desconfianza, ¿no? Y, este, y más que, el, que la causa, yo lo veo como una consecuencia la desconfianza, porque si tomas medidas que no, uh -huh. no tienen resultados, si decís que va a ser A y pasa Z... Como, claro, lo eh, como lo que viene pasando... Eso iba a preguntar, Diego, hace rato charlábamos fuera, fuera de cámara y decía Nancy, ¿son efectivas, son buenas las medidas que se han tomado? No, son muy, ¿hasta ahora? muy magras, uh -huh. muy... Este, eh, exacto, pobres no, no han tenido resultados para nada lo, uh -huh. que, lo que se espera y, este, y vienen tomando medidas también contradictorias entonces te, te dicen, no, vamos a liberar el cepo y lo, lo, lo, lo, lo este, restringen más entonces hay todo un tema ahí y ahora se tomaron algunas medidas y yo lo que quiero es explicar para que se entienda un poco vamos a hacer un ejemplo simple supongamos ah, que vos tenés 7 sí. millones y medio de pesos oh, ¡qué ejemplo. lindo! ¡qué lindo que <ríe> sería! Y voy ¡qué decir. lindo que sería! ¡y me sí. quiero comprar! Dólares, entonces Ajá. vos vas, Ajá. en teoría tendrías que ir sí. a una casa de cambio, suponte que vos podrías comprar a 150, serían sí. 50 mil dólares. ¿150 es el oficial hoy? No, no, el no, oficial está en ¿30? 83. Ah, menos, menos. Ajá, sí. Bien. Sí. Sí. Pero supongamos que vos podrías comprar 50 mil dólares con 7 millones y medio. sí, Vos vas a, a, a la casa de cambio o al banco y te dices, hermano, no sabés que hay cepo. Ah, sí, perdón. Entonces decís, ¿qué hago? Y decís, tengo una idea, me voy a comprar una, una casa o un departamento. Sí. Al departamento, a la casa, la vendo en 50 mil dólares y me hice de los 50 mil dólares. ¿Sí? Ajá, Entonces bien. uso la casa para comprar dos. Al, al revés, digamos. ¿sí? O sea, Usas el inmueble para Pero, poder y, comprar dos. Y al revés también podría ser. Claro. Con los 50 mil lo dólares compro la casa y me hago los pesos. Porque si bien. vas con los Ajá. 50 mil al banco, te dice vale 80, 80 pesos. Claro, no, no conviene, Entonces, digamos, en ese sí. sentido. Exactamente. Bueno, ahora en lugar de usar esta casa, lo que se puede usar es un bono. Un bono. Es decir, un, un un, un, un título de deuda del Estado argentino. Sí. Y es exactamente lo mismo: compras peso y lo vendes en dólares. O claro. compraslo ¿Dólar? en dólares y lo vendes. Este pesos. bono que habíamos hablado, que es entrar al mercado de capitales, lo habíamos es, nombrado. Exactamente, en algún momento. son varios: hay distintos sí. bonos y hay distintas letras y distintos sí. instrumentos. Entonces, vos podrías comprar de esta forma o venderlo. Ahora, supongamos que, y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Una casa, un bono, exactamente. Supongamos que el que te compra la casa es un argentino. Sí. O el bono. Entonces te dice, bueno, yo te pago los 50 mil dólares, te los transfiero a tu cuenta. Entonces pasa los 50 mil dólares de una cuenta a otra cuenta. Sí. ¿Hay salida de capitales acá? No. Uh -huh. Porque está cambió la titularidad de los dólares que estaban en mi cuenta a tu cuenta y del bono que era tuyo, ahora mío. Claro. cambia eso, no hay salida de capitales. Este es el MEP, este es el dólar MEP. Uh -huh. Ahora, supongamos que el que te compra es un extranjero, un americano, te compra la casa o el bono. Entonces te dice el americano, yo los 50 mil dólares los tengo allá en Estados Unidos. Sí. ¿Tenés cuenta en Estados Unidos? No. Si le de si decís no, no puedes entrar al contado uh -huh. con liqui. No te si tengo tengo sí. <risa> claro Si decís tengo <risa> la cuenta, entonces te transfiere los dólares a tu cuenta de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces pasa los 50 mil dólares de una cuenta bancaria americana a otra cuenta bancaria americana. ¿Hay salida de capitales acá? Tampoco. No, claro. Porque operó afuera. Uh -huh. esto, esto es Sudamérica, sí. supongamos. ¿no? Sí, sí, las sí. operaciones en el MEP se operan en Argentina y en las operaciones en el contacto con liquidación se operan en el exterior, en este caso los dólares, y en Argentina el título. Uh -huh. Entonces no hay salida de capitales. Esto es importante porque siempre dicen, no, el contacto con liquidez es salida de capitales. No es cierto. Porque la operación no es así. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas? Porque estamos hablando de las medidas que se tomaron. Claro. Vos cuando querés hacer esto, el, este, existe un tiempo que el Estado te está obligando a hacer. Es el tiempo que vos tenés que estar teniendo el bono a, hasta venderlo, que es en lo que se conoce como parking. Entonces, uh -huh. el Estado había dicho, mira, si vos sos extranjero no podés hacer esta operación. Y si querés hacerlo, no, no lo podés hacer. Eso, hacer. Pues. Uh -huh. Tenés que esperar un año. Y si no, en el caso de los bonos, este, vos tenías que esperar cinco días hábiles. Sí. Lo que pasa es que el precio de las casas va subiendo y los precios del bono argentino hacen Van esto. Van bajando, claro. Van bajando. Sí. Entonces, si vos tenés que esperar cinco días para vender el bono, ¿qué es Clarice. lo que dice la gente? No, sabes qué? Me voy a la cueva, vendo Claro, el siete. te iba a preguntar hace ratito cuando hablaste del bono, que sé que ya lo hemos, lo hemos tocado acá. Eh, ¿Es confiable el bono? Y, y te lo pregunto porque yo creo que hoy una persona... Que tiene 7 millones, eh, no sé si va a jugársela por ahí, digo, la gente que por ahí desconoce un poco de esto, ¿no? La sí. gente que conoce por ahí capaz que sí se la juega. Pero la gente que desconoce no sé si se va a jugar a comprar un, un bono. Por eso te pregunto, ¿es confiable? El, el tema es que la cotización del bono, o sea, es confiable en el sentido de que hay un mercado transparente, muy sí. grande, claro, enorme, por eso, eso es el bono. Es, y que es todo a, legal. A él, exactamente, no va a tener problema. El problema es que la cotización del bono caiga. Entonces, vos en vez de 50 vas a recibir 45. Claro. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que adoptaron las medidas? Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Este, vamos a eliminar esto, lo vamos a hacer más fácil. Y entonces redujeron de 5 días a 3 días el parking. Esa fue la medida. Bueno. Entonces, ¿Qué pasó con el dólar? Prácticamente, no, nada. como la misma. Subió, de hecho. Claro. Entonces, las medidas fueron muy muy muy este eh, magras, muy muy tuvieron poco efecto. Y si lo hacía al revés, sí establecieron cero días. O sea, esto es de contado inmediato. O sea, vos podés vender tus dólares en bonos y recibir pesos. Pero, pero no los pesos. O sea, te, para los pesos tenés que esperar. No, no, acá al revés. Si vos, tenés, si vos pero compras en compras, dólares, con... sí. podés recibir los pesos, pesos al instante. instante. Sí. Y Ajá. si compras, tenés los pesos para comprar dólares, tenés que esperar tres Ahí días. Está. Ahí está, bien. ¿Sí? Uh -huh. sí, esto sí. es MEP. Si quieres sacarlo afuera, porque tenés que tener cuenta afuera, es contado con liquidación. Y está la diferencia de la, este el CCL, o contado con liquidación, o dólar cable, tiene el mismo nombre, es lo mismo este, que tiene la opción. Entonces, lo que se está trabajando hoy es ver si esto se genera un botón en el home banking que diga MEP, entonces vos podés vender tus dólares en el mercado de capitales. Ajá, Todavía bien. no está, porque hay una restricción que si vos compraste eh, los dólares en, al banco, no, durante 90 días no vos podés hacer esta operación. Claro. Entonces volvemos de nuevo uh -huh. a, a tomar medidas que no tienen efecto. Por eso es de nuevo la desconfianza. La desconfianza viene por medidas que no tienen efecto. Eh, Diego, ¿y qué te parece el tema del el botoncito del MEP? No, me parece buenísimo. ¿Sí? sí me parece que sería uh -huh. algo muy interesante, porque vos hoy compraste dólares. Tenés dólares en tu cuenta. ¿Qué haces? ¿Dónde los vendes? El banco te dice 83, entonces tenés que sacar los dólares. ¿Y a dónde los va a ir a vender? Claro. A, la ah, cueva. a la cueva. claro sí. Sí. Entonces, para evitar eso, te dan la opción de vender en, en el mercado capital. Y ya que hablamos uh -huh. bueno, del home banking, de, de, de las cuentas... Continuamos con todas las restricciones que habíamos hablado en algún momento. Sí. De que te revisan la cuenta, que de dónde sacaste la plata, que si sos beneficiario del ATP o si fuiste en algún momento sí. de la historia argentina beneficiario, sí. no podés. No podés comprar. Eso es, continúa, no es que sí. se ha ido. Vos podés comprar estos dólares. Lo que pasa es que estos dólares de acá no cotizan a 83 pesos. Vos comprar el dólar a 150, 160 pesos. No 180 pero no tampoco a 80 pesos, 160 claro. pesos. Entonces, la idea es que estos, estos, estos dólares se llaman dólares financieros. Bajen el precio, bajen a su vez el, el, el dólar blue y se acerque más al oficial. Pero Ajá. es una salida por lo menos para que la gente... Porque si no puede acceder a esto, va a la cueva. Sigue presionando sí. a, al, al, al dólar informal. y Entonces, bueno, es una medida que está tratando de hacer, pero de nuevo, es como, como lo que pasó, dijeron, ¿sabes qué? Para que no vayan al dólar vamos a subir el plazo fijo. Entonces pasaron de 32 a 30, subieron un 1%. Entonces, ¿qué pasó claro. con eso? Nada. Nada, no, claro. Porque nadie va a salir, oh, ahora sí, vendemos los dólares vamos al plazo fijo. Nadie hizo eso. O sea, el efecto fue nada, nulo. Uh -huh. y, y, y generaron más complicaciones. Entonces, ahora, antes podías comprar, después no. Y el efecto sigue siendo el mismo, siguen siendo medidas bastante pobres, uh -huh. lamentablemente. Diego, porque acá estamos hablando de un monto alto. Sí, de 7 de sí. millones, de comprar una casa. Eh, la gente que no tiene esa cantidad, pero sí tiene un pequeño ahorro, no sé, 50 mil pesos, sí. 100 mil pesos. ¿También podemos hablar de esto? Sí, totalmente. yo El ejemplo era para una casa. Claro. ¿sí? Pero vos podés comprar el dólar medio con mil pesos, 500 pesos, o sea, no hay límite en ese sentido. y este Pero tenés, tenés este, este problema de la volatilidad... Que capaz que te sale bien y capaz que resiste un poco más, ¿no? Claro, capaz no, que bueno. espero los tres días y justo subió y, y tuve suerte. Bien, claro. y te suerte, uh -huh. oh, no. suerte. Sí. Pero es un bono que viene bajando, porque es bono argentino. Es un bono, basura, internacionalmente se, se lo reconoce así. Y no pasa nada, por ejemplo, ¿no? Si tengo los tres días y justo el tercer día bajó, y digo, bueno, puedo esperar unos ¿Sí? días más para ver si sube, uh -huh. sí. pero corro el riesgo de que siga, siga bajando. bajando. Claro, que siga, sí, sí. Exactamente, Ay. exactamente. Ay. Así es. Sí. Y es toda una lotería. Lo, lo, esto es lo de lo de que no existe acá salida de capitales. Lo digo a, a propósito, porque ¿por qué restringís esto si no hay salida de capitales? No tiene sentido la restricción. Uh -huh. Es más restringir, presiona más el blue. Entonces no. la medida que se iban a esperar era que liberen directamente, saquen, esto se llama parking, y no, fue una medida muy magra, como la del plazo fijo, 1%. Claro. Bajaron el 3% de la retención. Y bueno, los ojeros no van a salir a vender las... El, el, claro. ...el producto y acá va a pasar lo mismo. Así que bueno, estas son las medidas, estemos atentos a ver si aparece el botoncito... ...por ahí nos no sirve para vender los dólares a un mejor precio y forma legal... ...y este y nada, estamos ahí atentos a las la nuevas eh, medidas. Diego, y el tema dólar, eh, vos recién dijiste, bueno, siguen presionando el blue, sigue subiendo... Sí. Eh, lo, ...el dólar paralelo, bueno, todo el tiempo viene en este momento, en estas últimas semanas... ...creo que se agachó en algún momento, pero después sigue, sí. sigue en alza. Eh, ¿Qué fuerza? puede pasar? ¿Puede Mira, seguir subiendo todavía seguir por, subiendo. por todo esto que estás mencionando sí, o por hay, las medidas? Hay, sí, exactamente. Hay una medida que ellos, ellos toman del dólar que dice... Bueno, si yo considero el dólar multilateral, o sea histórico, y yo lo actualizo con inflación... ...el dólar debería estar a este precio. Y esa uh -huh. es la política que tiene el Estado. Ahora, yo te digo, supongamos que querés hacer la misma evaluación de, de un bote salvavidas. Y vos decís, sí. el bote salvavidas vale mil pesos hace no sé cuánto, hoy valdría dos mil pesos... Yo te digo, está bien hecho el cálculo, ahora digo, pero si estás en el Titanic, ¿cuánto vale ese bote? Claro, claro. Puede valer lo que sea, ¿me entiendes? Entonces el, el dólar está pensado de esa forma. Entonces, ¿cuánto puede valer lo que sea? Si no hacemos algo con la medida económica, uh -huh. nos estamos hundiendo. Eh, y haciendo referencia al agua, eh, ¿son manotazos doblados? Sí. Lo que están haciendo, digo, las sí, medidas estoy hablando. ¿no? Son sí, totalmente. Falta uh -huh. una, un... No tienen plan, es el pro un problema... Sustancial. Claro, lo que pasa es que también por ahí fue todo tan repentino, cayó la pandemia, todo lo que está sucediendo, y sabemos, ya veníamos con una recesión económica importante de los años anteriores, y bueno. Sí, sí, se suma de cosas. Claro. Pero uh -huh. bueno, si no tenés un plan eh, y tenés, eso genera de nuevo desconfianza. Si tomás medidas que no tienen resultado. Y vuelve a generar desconfianza. Sí, y si todas las semanas tomamos nuevas medidas también, ¿no? Eso significa claro. que no hay un plan uh -huh. a largo plazo. No es. está planificado cuál es el futuro económico ¿Vos del esto? país. Los extranjeros no podían hacer esta operación. Entonces, ¿iban a tener los dólares? No, porque no iban a poder sacarlos. Claro. Entonces, te cortaste las piernas para que entren los dólares. Exacto, y eso entonces, es lo que necesitamos. Bueno, necesitas dólares, dólares no podía... Bueno, estas cosas, entonces, vas, volvés, vas, volvés, desconfianza pero como consecuencia, esto es lo que yo digo. Uh -huh. Así que bueno, nada, hay que estar atento a ver de cuáles son las, las, las medidas que tenemos, sobre todo con esto, que yo creo que es algo muy próximo, que es el botón del mes para poder vender los dólares de forma uh -huh. legal. Y ¿Cuánto tiempo precio? puede pasar, Diego, para que aparezca el botoncito? Este, sí, que... Quizás 30 días. Posiblemente. Ah, bueno, yo pensé que me ibas a decir menos. O sea, la tenés que esperar un mes por lo menos más. Sí, están trabajando ese rato. Lo que pasa es que hay restricciones de los 90 días y hay complicaciones claro, claro, de claro. sistema. Y todo puede pasar en la Argentina sí, también. Sí. No podemos decir hoy qué sí. es lo que sí. puede claro, llegar no, a bueno, pasar en razón. 30 sí, días. Verdad, sí, Pero lo que sí puede hacer la gente es acercarse a Valerza, Diego, para para alguna consulta, si quieren uh -huh. invertir, si quieren mover su dinero que tienen ahorrado. Sí, nos pueden encontrar en el Alvear 499, local 2, Ay, estamos claro. media cuadra shopping. Uh -huh o nos buscan por las redes sociales, Facebook, Instagram, nos mandan un, un, un WhatsApp, un correo electrónico, infarro a Valerza uh -huh. y esta, este videito lo vamos a subir en YouTube como, como todas las semanas. Diego, en las oficinas ya están trabajando con horario normal, ya digamos, no, ¿no con turno previo o sí con turno previo? Estamos haciendo con turno, pero estamos trabajando. O sea, si, si están alguien, ahí en la oficina. Estamos ¿sí? en la oficina, uh -huh. así uh -huh. que uh -huh. nos pueden encontrar ahí sin ningún problema. Para sacar todas las dudas, claro. por supuesto, la gente de Valerza siempre está aquí presente. Muchas gracias, Diego. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Diego. Gracias, Nicolás.